A empezar a derruir los edificios que existen alrededor del puente de Martutone y que van a posibilitar derruir este puente y construir el nuevo. Una demanda desde hace años y años de este barrio, diría que olvidado imaginado durante mucho tiempo. Recordar que en el 2011, cuando pues, hicimos la, la vuelta por Córdoba y en Mossoa, que traería, una de las demandas principales de este barrio era. ...que se derribara este puente y se hiciera uno nuevo... ...puesto que lo relacionaban con el tema de las inundaciones. Y semanas más tarde, en noviembre... sucedió unas inundaciones importantes en esta zona... ...y adquirimos el compromiso... ...de que se, hacían, se harían diferentes actuaciones en Unumea... ...para solucionar el tema de las inundaciones... ...y una de las más importantes en este barrio... ...era sustituir este viejo puente por uno nuevo. Para ello se conformó la Comisión Interinstitucional, en la que están también vecinos de este barrio, y durante estos años, para esta actuación en concreto, el Ayuntamiento ha ido adquiriendo los terrenos que son necesarios para realizar esta obra y hoy lo que empezamos es a derruir los edificios que están en esos terrenos para que se le pueda acceder los terrenos al gobierno vasco ya en condiciones para empezar ellos a ejecutar la obra de derribo y construcción del nuevo, nuevo puente Empieza hoy eh, estos derribos que estarán finalizados aproximadamente para marzo del año que viene eh, a ese lado del puente empezarán hoy y a este lado del puente a mediados de enero y a marzo en marzo del año que viene ya están todos los terrenos adecuados para que el gobierno vasco pueda entrar a ejecutar su obra